San Francisco de Macorís y la provincia de Duarte se hicieron virales cuando nuestro compañero Néstor Flow en su live del, eh, del pueblo en live del pueblo la realidad la realidad mientras él estaba grabando ¿sabes? transmitiendo Néstor fu Flow fue agredido otra vez. vez otra vez y vamos a ver el video luego que vemos el video vamos a ver mírenlo ahí Rep repetición por favor vamos a ver que Néstor Flow nos explique qué fue lo que pasó Pero, pero se ve, eh, tiró película, fuá, fuá, fuá, tan, tan, tan. así tiró. No, dice. eso fue un momento desagradable. ¿Qué eh, pasó? ¿Fue, qué, ¿Qué fue lo que pasó? En Mira, nosotros hacemos el recorrido desde hace cinco meses uh -huh. con la policía, o sea, detrás cubriendo cada paso que se den el toque de queda, no importa la hora, para que todo el que esté en su casa vea lo que sucede. Si usted. No cumple con la ley, que es un decreto nacional de que usted tiene que estar en su casa. Uh -huh. Nosotros hacemos de forma jocosa y en serio hacemos el like. ¿Qué pasa con algunos sectores de San Francisco de Macorís? Que aclaman, las personas serias de esos sectores aclaman que la policía entre. Uh -huh. Pero yo me he dado cuenta que la policía evita algún problema. Entonces, ¿por qué? Anoche, iban a la José Reyes arriba, el sector hermana Mirabal, que es mío, donde todo el mundo me conoce, la hermana Mirabal, desde de los chiripos hasta la libertad. Mm -hmm. Todo el mundo sabe quién soy yo, porque he tenido negocios por ahí y he hecho mi vida con, en torno a toda la gente mía por ahí, los muchachos. La gente mía es una hermana Mirabal no, claro, que, nos el, el, el, que nos apoyan siempre. Que nos apoya muchísimo, la hermana Mirabal. Mm -hmm. ¿Qué pasa? Que en la José Reyes, con, no sé cómo, es, Gastón Fidelía, algo así, es, mm -hmm. no recuerdo bien, como que uno va para, para la bomba de gas que hay ahí, no impacta una piedra. Una piedra que tiran, uno es aprensivo, que viven por ahí, que todo el mundo sabe quiénes son, y entonces me da en el teléfono y luego me rosa en la cara. Si no hubiese dado en el teléfono, me parte la cara. Entiendo, en esa esquina hay muchas personas que son luchadores, que son eh, de pueblo, ¿De o serio? sea, decentes, pero ahí hay unos tres o cuatro tigueritos que paran fumando juca ahí. ¿Eh? Que son unos desagradables. Porque está bien, fue a mí, a mí siempre me dan. ¿Tú entiendes? Yo me te quedo tranquilo porque esos son gajes del oficio. Pero si usted le da una pedra a un guardia de eso. O a un policía que tiene autoridad para romperte los dos pies. No estoy incitando a la violencia, pero te, te, le estoy hablando. A mí no. Eso pasó ahí. ¿Tú entiendes? Pero la gente, la Junta de Vecinos, usted sabe que usted tiene que, esa gente, denunciarlo. Porque están cuidándolo. A usted están cuidándolo. Si a usted lo agarran y nosotros vamos a grabar, inmediatamente el ciudadano dice que no lo graben. Yo, por lo menos yo, le quito la cámara. Ok, escúcheme. Usted tiene, pero uno graba para que no pase más de ahí. Entonces, en los barrios, tanto como el Santa Ana, Vista del Valle, hay personas serias, pero también hay unos ratreros delincuentes que todo el mundo sabe quiénes son y se quedan callados. Gracias a Dios a mí no me pasó nada, mira, porque ellos estaban curando. Usted sabe que siempre hay, hay un uno que habla de coro, ¿entiendes? Pero porque yo sea, Neto estos flores, Tarima, que siempre está en Chercha, yo soy un hombre y no le tengo miedo a ningún hombre. O porque yo estoy en los medios, que lo he hecho, usted se va a curar conmigo, usted se va a burlar, que me partió un diente. Los dientes míos son demasiado grandes para usted partirlo. ¿entiende? Entonces a los sectores, antes, Genomán, no sé si tú asistías, habían pastoral juvenil, ya eso sí, desapareció. Sí. Yo duré, yo porque ahora es jusquero, delincuente, pipero que hay en los barrios. ¿Entiendes? Y hoy lo vamos a hacer con más gusto. Lo vamos a hacer porque nosotros estamos informándole a la gente. No me sirven los cacos. No, no hay cacos por el de planeta. ¿Me entiendes? Entonces, le pedimos a esos sectores que cuando uno pase por ahí, incluso yo me despego de la policía en caso de, ¿me entiendes? Y como quiera agreden a uno, pues no está haciendo nada malo, informándole que usted se quede en su casa. Cuando yo no hago el live, hay miles de personas que me tiran. ¿Y qué pasó? No va a salir el aire porque la gente se recrea en su casa y mire el live, lo que está pasando, a quién agarran entiende? Entonces eso nosotros, San Francisco Macorís, debemos dejar esa mala virtud que tenemos de tirar piedra, de, porque un día va a pasar algo que, que uno quiere que pase. ¿Tú entiendes? Y uno informado, porque yo. No, porque en, en cierto modo, no yo creo que la piedra para mí no es para los muchachos, no es para que graba. Ni, porque ni la importa. piedra para mí, es lo que yo entiendo, es para la policía. Entonces, cuando yo veo que usted está tirando piedra a un policía, y ese policía contra usted hace algo, luego no tiene los medios de comunicación a venir Entonces, aquí. Entonces, cuando, oye. Cuando lo agreden, usted va a venir aquí, a la puerta de Telenor, a decir, mira, la policía o oh, le hirió a mi hijo, metió preso a mi hijo, abusaron de mi hijo, porque yo tengo un, un primo, eh, mi amigo Cope, eh, no es primo mío, es el esposo de mi prima y nos llevamos como hermanos. Cope es policía en Estados Unidos. Y yo siempre le digo, relajando, Cope, ¿qué pasaría si alguien te dice algo, dice, mira, una gente me puede decir lo que quiera. Pero si me topó, tiene piso. Entonces, cuando aquí, nosotros queremos buscar la forma de que la policía nos respete, pero si le tiramos por piedra a personas que son autoridades, no estamos buscando que nos respeten. Mira lo que pasa, es así. En otro país respeta muchísimo. Aquí no lo quieren hacer. Cuando... Se quieren entregar por una confusión En los barrios ¿A quién es que llaman para entregarlo? A la prensa Cuando hay una recaudación de cualquier enfermo ¿A quién es que llaman? una quermesa o algo? ¿A quién es que llaman? No problema, no agua, no cuando no hay agua Cuando no hay luz uh -huh. ¿A quién es que llaman? A la prensa Entonces ¿Por qué no agreden? Es lo que yo digo ¿Por qué no agreden? La policía lo que tiene que hacer en esos barrios es entrar con todo. derechos humanos que se la averigüe o pedirle permiso a derechos humanos. No la, la gente no está respetando a las autoridades. ¿eh? No la está respetando. ¿sabe? No la respeta. Usted la hace una piedra sabiendo que hay autoridades ahí ya eso eh, recuerden eso que si usted agredió a una autoridad él tiene, tiene el derecho de defenderse y te dan chance te dicen Entren para la casa esto porque yo he sido testigo que le den a Dios, están que cansados ya están que cansados y si no tuvieras en, la en vivo. vivo sí no no y la y la gente cree que esto es, es checha no no es checha la el, el, la verdad la realidad usted tratan si usted tratan de re, respete la leyes, no sea tan loco un abuso ay hey, llamen a la prensa que vengan que es esto mira pasó esto entonces no maltratan así no así no y nosotros pueden dar piedra pueden dar tiro pueden hacer lo que usted quiera nosotros siempre vamos a estar ahí porque eso es lo que nosotros hacemos bueno